Buenas, buenas, ¿qué tal? Como se habrán dado cuenta, siempre consigo material para hacer los videos. Algo siempre en casa se rompe. Vamos a cambiar estas gomitas que son las empaquetaduras o los zorrines que tiene este pulverizador o rociador, no sé cómo lo conocerán ustedes, porque está perdiendo, cuando le doy un poco de presión, está perdiendo por acá arriba y me tira todo el líquido que tenga adentro. Si les parece, vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a acercar un poquito la cámara y vamos a ir desarmando, así se ve bien que es lo que estoy haciendo. Tenemos este kit de reparación para este modelo específico. Lo desenroscamos y una vez que lo separamos, desenroscamos acá arriba para sacar el pistón. Acá el pistón tiene esta gomita, que es esta que tenemos acá. Acá abajo está la válvula para que tome la presión, es esta naranja que tenemos ahí. Vamos a empezar a desarmar el pico, lo primero que hacemos es sacar acá y sacamos todo el pico. Vamos a sacar el gatillo que tiene un resorte para poder sacarlo lo que tenemos que hacer es apretar para ceder el resorte y sale a presión simplemente va trabado este resorte es el que hace volver al gatillo acá tenemos una de las gomitas y el buje que está roto, vamos a ver si lo conseguimos también, así lo cambiamos. Yo me olvidé de sacar esto acá. Para poder sacar el pico, vamos a apretarlo y sacamos solamente la parte de adelante. Acá tiene otra gomita, un plástico en realidad, que hace el tope de atrás. es el pulverizador propiamente dicho. Acá tenemos una gomita, que es una de estas dos. Vamos a abrir el kit. Hay que abrirlo siempre con cuidado para no romper ninguna goma. Vamos a cambiar esta de acá adelante. Nunca saquen las gomitas antes de tener el kit comprado porque puede que la gomita, si no la conseguimos, después se nos rompe y nos quedamos sin nada. Lo viejo lo vamos a poner a un costado para que no se mezcle. Vamos a ver cuál es, por el color es esta. Puede que tengamos que ponerle un poquito de vaselina en pasta para que sea más fácil pasarlo pero si no, con la mano pasa sin ningún problema. Lo que fuimos cambiando lo volvemos a armar para que no se pierda. Y ya lo vamos dejando a un costado. Esto va así. Como les dije, después voy a tratar de conseguir este buje. Y esto vamos a ir armando olla. Vamos a apretarlo contra la mesa. Ahí. Y va calzado. Acá. Suelto y ya quedó en su posición, tan sencillo como eso. La válvula, esta válvula para sacarla puede que se rompa, ahí salió, bueno. le ponemos un poquito de vaselina para que asiente bien. y que pase fácil por el cuello, acá en el medio, listo, ya está puesto, con muy poco esfuerzo, es muy fácil de cambiar esto, todo lo que hacemos acá en el canal es muy fácil, se los explico para que se animen y que tengan una idea de cómo hacerlo, ahí está, cambiamos acá esta parte que es la del pistón con la que le vamos a dar presión para que tome una, la presión determinada para que pueda salir el líquido, un poquito de vaselina, lo ponemos ahí, ven que queda un poquito suelta porque esto hace fuerza hacia afuera, vamos a ponerle un poquito de vaselina adentro El cilindro. Y nos fijamos ahí adentro que no nos rompa la gomita. No nos muerda la gomita cuando la estamos metiendo. Ahí entro sin problema. Enroscamos nuevamente la tapa. Y probamos que salga aire por acá. Y cuando tiro para afuera. Esto con la misma presión del tacho. Hace que cierre. Esto es una válvula. Funciona. Sale el aire para allá. O sea, le mete el aire adentro del cilindro, del cilindro, mete el aire dentro del recipiente y eso va a ser lo que nos va a dar la presión. Por acá es donde va a tomar el líquido de la parte de abajo, va a ser un sistema de sifón, toma por acá abajo, acá tenemos una rejilla para que no entren en impurezas y se tapen las válvulas. Por último tenemos esta, este O-ring, que es el que va acá adentro. Bueno, en este caso, como no está roto, esta gomita la voy a guardar. No la vamos a usar. Ese sello es el que menos se estropea. Así que vamos a dejarlo tal cual. Bueno, esta gomita... Esta gomita, ¿de dónde es? Una pregunta, ¿no? Debe venir una de más. Ponele que viene una de más. Bueno, siempre sobran piezas. Eso, eso es lo que dicen todos cuando sobran las piezas, cuando lo vuelven a armar. Bueno, vamos a probarlo a ver si pierde. Ahora que tenemos un poco de agua, vamos a ponerle la tapa. Y vamos a cargarlo. Ahí tenemos que sentir que toma presión. Si no tomo presión es porque hay algún sello que no está cerrando bien. Tenemos una pérdida acá. Ahí está el problema. Evidentemente está gastado el eje y el buje. Y eso va a haber que cambiarlo. Eso no viene en el kit de repuestos de goma. Lamentablemente no le voy a poder mostrar la reparación terminada. Porque no tengo el repuesto de romper el bujecito, ven el desgaste que tiene acá y la gomita que va ahí, esto tiene que sellar ahí, pero como está gastado no sella, por eso pierde, en cuanto consigue el repuesto vamos a hacer el tutorial mostrándole cómo lo solucionamos, pero bueno el problema es este, esto evidentemente se gastó y tomó mucho juego, con el repuesto nuevo lo reemplazamos, le ponemos el resorte y lo volvemos a trabar. Y como siempre ya saben, les voy a pedir si se suscriben. Si les gustó el video, denme un like. Y compartan con alguien que les pueda llegar a interesar este tipo de contenidos. Nos vemos en el próximo.